Flor Vigna chatea con su ex Nicolás Ochiato. La actriz y bailarina sigue triste por su separación, pero aún mantiene diálogo con el conductor, que fue su pareja durante cinco años, según informó la pavada del diario Crónica. Más chimentos, en la nota. Muy profesional por más que se la ve triste por el impasse con Nico Ochato, Flor Vigna cumple su trabajo en una semana nada más, que va por la semana número 12 al tope de la taquilla en el Nacional. La actriz y bailarina está peleando contra la alergia que le apareció en la cara y tuvo que consultar a dermatóloga y médico clínico para que le digan cómo hacer para que el brote baje. Todavía no comenzó con los ensayos del Super Bailando 2019, que no iba a hacer, pero le ofrecieron buen dinero y arregló. Y aún triste, no cortó el vínculo con su expareja de 5 años, sino que continúan hablando por WhatsApp. Ella sigue su duelo, pero cumple con todo. Con la intención de apoyar la salida de Por el Mundo, hoy en Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano y cuyo fuerte son los policiales, estará Marley en vivo desde Sydney. Y el lunes habrá rotación de Santiago del Moro en los programas de Telefe, porque esa noche debuta a las 21.15, ¿Quién quiere ser millonario?. El cambio de rubro del conductor, ya alejado de los políticos y apoyándose en el entretenimiento, genera mucha expectativa. Al parecer, Del Moro, después de años de conducir intratables, no quiso saber más nada. Habrá que ver los números. Este domingo, con la salida de Mirta al aire, la producción de La peña de Morfi, conducida por Gerardo Rocín y Jessica Cirio, está armando homenaje a Alberto Cortés. Y reciben a los cuatro de Córdoba, con invitados especiales. Las pastillas del abuelo, Noel Penisi, con la noticia de que será papá, y la cantante Liliana Herrero. Van a tener que pelear el minuto a minuto contra la mesaza. A fines de este mes terminan las grabaciones de Atrapa al ladrón. Con la española Alexandra Jiménez y Pablo Echarri, dirigidos por el español Javier Olivares. Se sabe que el primero de los 10 episodios se va a dar en un canal de España, donde Viacom, que acaba de abrir nuevas oficinas, ya está negociando la salida. La parte del elenco argentino la completan Cecilia Roseto, Roberto Carnaghi, Mónica Antonopoulos, Natalia Lobo, Luis Machín y Daniel Fanego. Aseguran que la Jiménez es una actriz súper reconocida en su país, y creen que les asegura rating y publicidad. La producción de Maradona. Sueño bendito Amazon y la mexicana BFT Media sigue trabajando sin importarle el escándalo alrededor de los personajes ni los juicios. Vienen tres viajes importantes. En la primera semana de mayo, Punta del Este, con Juan Palomino, Peter Lanzani, Julieta Cardinali, Jean Pierre Noer, Gerardo Romano. Entre otros. Fin de mayo les toca Barcelona, a donde van Mercedes Morán, Nazareno Casero, Pepe Monge y en aquella capital se suma Eva de Dominici. El tercero es Nápoles, se supone en julio, con Palomino, Lanzani. Cardinali, y ahí estará Leticia Bredice, quien firmó para el Bailando 2019, pero le ofrecieron un papel súper importante e irá. ¿Será Cristiana Senagra? Vuelve a la ficción Damián de Santo. Luego de probarse con éxito en la conducción de Morphy, aceptó la película La Rosa del Desierto. Tiene la ventaja de que se filmará en Córdoba, es un protagónico junto a Daniel Araoz, el gran actor Nahuel Pérez Vizcayart y la española Candela Antón, Berta en la serie Merlí. Los días de rodaje para Damián serán del 29 de abril al 13 de mayo, en la provincia que eligió para vivir, y algunos exteriores en Misiones. Una buena noticia. Se retrasó una semana el inicio del rodaje de El Robo del Siglo, dirigida por Ariel Guinograd, con Guillermo Francella. Quien personifica a Luis Mario Videte Sellanes, Diego Peretti, Luis Luque, Rafael Ferro, Pablo Rago, Mariano Argento y Magela Zanota. Ya hicieron los ensayos en las locaciones de la Lucila, inclusive en los túneles, y arrancan el lunes 15. Rago, en tanto, viajó el martes a Chile para las funciones de atracción fatal con Ana María Piccio, Sofía Gala, Laura Novoa, Nicolás Paul y Esther Goris. Son funciones vendidas, pero ganarán algo de dinero. Y la próxima parada es en Uruguay el 3 de mayo. Al parecer, luego no seguirán por el interior del país.